Evitar que el familiar se agarre a nuestro cuello. Al mover el tronco del dependiente procuraremos que mire hacia abajo para que flexione el cuello y así prevenir lesiones. Explicar al familiar lo que se le va a hacer para alentarle a participar y ayudar en la medida en que pueda. Por nuestra parte tenemos que procurar espalda recta, rodillas flexionadas, cargar cerca del cuerpo, Pies separados unos 30 centímetros, cuerpo orientado hacia donde se va a hacer el movimiento, usar apoyos y toda ayuda disponible, pero sobre todo, la cabeza. Agarrar con firmeza, contrapesar con el cuerpo de modo que el centro de gravedad quede siempre entre ambos, pedir ayuda en los momentos difíciles, nada de heroicidades. Tiene que haber buena comunicación para coordinar bien las transferencias. Y después de realizada podemos preguntar qué tal lo hemos hecho por si hay margen de mejora. Si en el movimiento participan varias personas deben ponerse de acuerdo previamente y en el momento de la maniobra que una la dirija.